Reconócelo, a ti te apasiona, pero tu asignatura no le resulta igual de interesante a todo el mundo. Entonces, ¿cómo podemos hacer que se motiven con la materia? Pues fácil, planteándoles más de una meta que puedan alcanzar. En una misma persona coexisten dos fuentes de motivación y es importante que tengáis en cuenta este aspecto para poder planificar vuestras tareas docentes. Las motivaciones extrínsecas que, por ejemplo, animan a conseguir mejores calificaciones suelen favorecer un aprendizaje más superficial os recomendamos que recompensen procesos y no resultados, que fomenten la autonomía y no asociarlas automáticamente a una tarea. Es decir, si una tarea se hace bien habitualmente, conviene que tenga un premio de vez en cuando, pero no siempre. En el caso de las motivaciones intrínsecas, que ejercitan la autonomía y se logra ejercitando habilidades más complicadas, se refuerzan cuando las tareas tienen finalidades altruistas o trascendentales y se percibe que la tarea es apreciada por los demás. En la planificación de las tareas docentes hay que tener en cuenta que muchos estudiantes se sentirán motivados al hacer una tarea difícil con éxito o cuando puedan elegir, al menos en parte, el trabajo que van a hacer y la forma de hacerlo. Pero sin olvidar que se resentirá su motivación intrínseca si el alumno fracasa repetidamente en esta tarea o vive con mucha ansiedad el tener que elegir. Por eso, la prudencia en proponer acciones docentes bien equilibradas, ni muy fáciles, ni muy difíciles, ni impuestas ni demasiado abiertas, es esencial cuando se intenta ayudar a que mejoren las motivaciones de los estudiantes. Podéis plantear, por tanto, diversas metas que identifiquéis con cada una de esas fuentes de motivación y así estimular el aprendizaje de un número más amplio de estudiantes en el aula. No olvidéis que en este proceso el asesoramiento al estudiante y las muestras de afecto y cercanía para ayudarle a encajar los fracasos y para que escoja las opciones adecuadas son importantes para reforzar la motivación.